Yo soy el David, Eufalo falo portugués. Yo soy el Jean Frank, eh, watashiga Nihongo o Hanashimasu. Yo soy la Micaela, y yo parlo francés. A mí, yo parlo la catalán. Yo soy la Albert, y yo soy la Cristina, y hablo castellano, ma argentino. Soy la Bet Sabet y ya llego por el ruso. Yo soy el YouTube, me English el portafol o el inglés B. Yo soy José y hablo en inglés. Es mentira, eh, eu falo, no hablo portugués. Yo eh, de la escuela, hablaba mayormente castellano, a una mica de inglés, pero me agradaría mucho aprender inglés, portugués y mejorar el catalán. No hablo japonés, pero me agradaría mucho viajar y me la cuña japonesa. La verdad, yo no hablo francés. Yo voy a aprender inglés en la escuela y cuando estaba de viaje, voy a mejorarlo en la práctica. Me encantaría aprender algún día. No, usento, no parlo sinhala. me encantaría, es la lengua de Sri Lanka. Pero parlo inglés, voy a aprender una amiga de inglés a la escuela y francés. La verdad, yo no parlo ruso, pero me agradaría mucho eh, arribar fins al nivel superior de catalán y en el futuro aprender más el inglés. Ah, yo no parlo ururu, pero parlo sinhala para que para a estudiar a Sri Lanka tres años. Después que estaba a Colombia, yo vais a comenzar a estudiar inglés. Después, yo voy a vivir a los Estados Unidos y voy a aprender a entender y hablar mejor. ¡Tapta! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Goodbye, agur, ¡Adiós!